¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a este su canal de Estilocracia. En este vídeo vamos a hablar de lo contrario del caos. No debemos vivir nunca en el caos ni permitir que nuestra vida sea un caos. Vamos a hablar de cómo ser ordenados. Amigos de Estilocracia, en este espacio buscamos ofrecerles los mejores consejos y contenido para que ustedes se desarrollen de manera integral en el concepto de estilo. Por ello deben saber que la elegancia se compone de simpleza. La extravagancia y el caos son su contraparte. Y no solo es una forma de vestirse, es sobre todo una manera de vivir. Una persona no solo es elegante por su atuendo y estilo, o por sus accesorios o las marcas que viste. Lo es también por su manera de vivir y de desempeñarse en su día a día, desde lo más básico. Que va en los detalles que es donde reside la elegancia, detalles como un buen aroma, los accesorios como los pañuelos o las mancuernillas o simplemente dar un buen saludo y actuar con modales y cordialidad nos van acercando cada, cada día más a lograr un estilo y una elegancia. Recuerden siempre que su imagen y sus capacidades son lo más importante y lo mejor en que pueden invertir ustedes su tiempo, así que siempre Enfóquense en corregir y afinar los detalles de su persona, desde lo más sencillo hasta lo de mayor complejidad y dificultad. Como siempre, les decimos aquí, el estilo se aprende en el camino. Por este motivo, en este video quiero hacerles conscientes de su manera de ordenar sus cosas, su vida y su tiempo. La elegancia empieza desde aquí. El desorden no solo les genera estrés, también distorsiona su imagen, haciendo que proyecten poca seriedad, falta de madurez e incluso falta de higiene y cuidado personal. En resumen, es una mala imagen. Pero, ¿cómo ser ordenado? Primero, debemos indagar en el por qué hay esta urgencia de ser ordenado. Y lo primero que se puede acertar es porque ese desorden y caos de nuestra casa, nuestra habitación o armario se debe a una gran acumulación de cosas. Díganme, ¿las necesitamos todas o estas cosas cumplen un propósito real en nuestra vida? Pregúntense ustedes mismos. Como vivimos en una sociedad de consumismo y es un consumismo sin control, es normal que acumulemos un sinfín de cosas que creíamos necesitar o querer y que estas o terminan en la basura o en algún rincón de tus muebles ocupando espacio sin ser usados o siquiera a la vista si fue un objeto que compraste para decoración. Por ello... Para poseer una imagen integral de elegancia y no de exuberancia como de desalineamiento, te ofrecemos dos, consejo, dos consejos básicos para ordenar no solo tu espacio y tu tiempo, sino también para ti mismo. 1. Ordena tu mente. No es normal abrir tu armario y decir que no tienes que ponerte cuando hay mucha ropa a la vista, tanta que no sabes qué ponerte. Mucha ropa amontonada sofoca tu mente pues ante tantas opciones, nuestro cerebro repasa cada una de estas, unas mejores que otras, y es normal no saber por cuál decidirse y agotarse rápidamente. Por ello, el minimalismo no solo se trata de la cantidad de cosas, sino en darte a ti, estilócrata, más espacio y comodidad. Adopta el minimalismo no solo para decir, sino para aligerar tu mente de problemas de menos importancia, más espacio para ti y no para las cosas. Consejo 2. Despérdete de todas las cosas innecesarias. Una vez ordenando, ordenando tu mente, tira, recicla, dona o hasta revende la ropa o los accesorios, libros o demás objetos aunque a veces te cueste hacerlo. Quédate, quédate solamente con lo que usas o con lo que te queda bien y te hace feliz. Aprende a seleccionar la ropa que más te guste y que te haga lucir bien. Para eso puedes muy bien revisar nuestros videos anteriores